Según la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, todos los animales tienen derecho a la vida. Todos los animales tienen derecho al respeto por parte del hombre, esto significa que los animales no pueden ser exterminados o criados en condiciones miserables, como falta de agua y comida. Los animales no deben sufrir dolor o malos tratos. Por ejemplo, si por motivos de alimentación es necesaria la muerte de un animal, Debe realizarse sin dolor. Todos los animales salvajes tienen derecho a vivir en libertad en su hábitat natural. Todo animal que es escogido como compañero del hombre, como mascota, tiene derecho a una vida de calidad, y a vivir en el hogar hasta el fin de sus días, siendo el abandono un acto abominable. Ningún animal debe ser explotado para el divertimento del hombre. La contaminación y la destrucción de la naturaleza es un crimen contra los animales.